Hola, yo soy Latochi y el día de hoy voy a abrir una serie de videos en donde, usando el juego de los sims 4 voy a crear a mis youtubers favoritos el primero que voy a hacer es uno de los youtubers que más me hace reír y se llama... Rocco ROCKS si no lo conoces, ve que sus videos, son bien divertidos sí. entonces, comencemos Latochi. bueno, yo estoy aquí, Rocco en niño y vamos a ver su voz de tanto escuchar ya me quedé loca supongo que esto está bien ahora vamos a hacerle striptease fuera ropa fuera pelo lo quiero calvo sin barba y ahora vamos a basar primero los rasgos faciales en sus fotitos de Instagram. ¿Tu barbilla es este? No. Un poco más así. Esta parte. Algo así. A ver, vamos a ver el tono de piel. Creo que es más o menos así. Sus labios no levantan mal, creo. Estos, estos creo que se parecen un poquito más. Creo. En la que tengo está sonriendo, así que. Delgados. Un poquito. Como los adelgados. delgado. La luz todo bocón. Besito, besito. ¿Qué es? Besito. Ahorita arreglaré el perfil. Mire. A por la nariz. ¿Cuántos narices? Es Ay, ¡Ah! aquí. Y... Creo que es más como esta. Sí. Ay. Vamos a arreglar. Aquí. No, porque se la respingué ¿Qué dice? No. No. Creo que es algo así. Ay, no. Pues sí. Sí es algo así, ¿no? Ay. Es que de perfil es muy diferente. Creo que así está bien. Tu barbilla es... ¿Así? ¿Eh? ¿Meh? Pero su nariz es... Más... Algo así ¿Sí? Sí puede ser Algo menos Cachetón Rocco tiene una frente muy amplia Así que No No tanto sí El color de sus ojos Más bien la forma de sus ojos ¿Qué es esto? a ponerle una vez cafecitos una cosa así puede ser pero como que son un poquito más grandes que esto ¿Sí? tal vez pueda funcionar las cejitas Podría parecerse, tal vez. Si fuera calvo. <risas> sí, este va a ser mi roco. Ahora, aquí en la que estoy viendo tiene un aretito. Así que le voy a poner un aretito. Uno brillante. Uno enorme. Ay, no, esto está más sencillo. Y. Cabellito Cabellito, ¿qué cabellito trae? Le pongo este <ríe> Ah, no sé cuál ponerle Parece Justin Bieber, yo digo Me encanta el azul, me encanta pues Es lo más parecido, pero no, no estoy muy segura No me estés gritando, Rocco Ándale Ándale, así Muy bien No sé cuál sea tu Complexión en este momento Pero creo que no estás tan Malo, sí sea. Vamos a ponerte así yo creo que está bien. En que íbamos así. Rosita. Rosita, Rosita, Rosita. No, Rosita, Rosita, Rosita, Rosita. Creo que no voy a encontrar Rosita para hombre. Esto es discriminación, amigos. Qué bonito. No hay. Vamos a tener que usarla de mujer. Tal vez una roja. Me gusta esta <risa> Tiene conejitos <risa> oh, Bueno, como no encuentro un suéter Rosita, tal vez pueda buscar Algo diferente, ya es usado no? qué siempre andas En suéter, en tenis Mira esos tenis que trae Se parecen a estos Estos son perfectos Taloncillo de mezclilla ya que no encuentro Nada aquí Le voy a poner unos rasgaditos Puede ser también alguna playerita Supongo que funcionaría algo negro o algo rojo. Sí, tal vez. Es como más pronunciado. No lo sé. Sí. Esta puede ser... Sí, no hay rosa, pero... ¿Qué es esto? Pero encontré esta, es genial. Se parece ¿Un poco. Sí. sí, sí, sí, A este estilo, nada más que aquí tiene el pelo blanco. Se asemeja un poco a lo que trae ahorita, que lo trae un poquito deslavado. Pues no sé ustedes qué opinen. Ese es el resultado. Tal vez pude haberle puesto tatuajes, pero la verdad es que ni se iban a ver. Así que vamos a ver cómo camina Rocco. Tal vez altivo. Garboso. Muy macho eh. Yo creo que camina normal. Creo que camina exactamente así. Sí, me gusta. ¿Tú qué opinas? Déjame en la caja de comentarios si crees que se parece a Rocco Rocks. Y etiqueten a Rocco para que vea su sim. Uy. Esto ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, dale a like. Comparte con tus amigos y suscríbete a este y a mi otro canal que es Helen Corn. Y no olvides activar la campanita para que te notifique cada que suba video. Y nos vemos estrellita.